Aquí están los nuevos y mejorados nuevos explosivos. No, me alegra oírlo. Las viejas tenían la tendencia de explotarme en la cara. Bueno, también hay que arrojarlas. Le haces un orificio, un fuerte golpe y lo lanzas al enemigo que enfrentas. Aquí Pit Beard, super dinámicos pájaros del futuro, ¿qué pasó? Un misterioso malvado está perturbando la ciudad robando artículos para bebés. ¿Artículos para bebés? Chuck Estella, Blues y bubles al paja móvil. <risa> Veamos, estos botones activa el escudo antiladrones, yo me acuerdo. Chicos, miren eso, es el cargamento que nos dijeron, el ladrón deberá estar por aquí. Chicos miren eso es el cerdo helicóptero, vamos por él. El tipo disfrazado de helicóptero es el villano. Vaya, ciertamente es el villano, ¿dónde está el paralizador de villanos helicóptero? Creo que está en el auto. Tenemos que encontrar cómo atrapar a ese diabólico vehículo, debe haber un plan ingenioso. Necesito más pañales, papillas, así y más desodorante fabuloso. ¿Por qué no hiciste un buen trabajo? ¿Por qué? Aquí vivo en esta casa, adelante. Eso es, era la más dura que he visto y salió de sus hijos. Bueno, y lo secretan por tonelada. Dice que es Seba. Sí, cerdo helicóptero, es muy rico. Solo tienes que usar eso para fabricar salanas y todo sea calada. Sí, pero me temo que aún tendrás que enfrentar la justicia por sus crímenes, cerdo helicóptero.